Eh, había una huelga que databa desde el primero de mayo, eh, una huelga estrictamente laboral, es decir, re reivindicaciones de los pescadores de altura principalmente, que reclamaban pues, su de salario, mejores condiciones, como una de ellas, por ejemplo, un día de descanso a la semana, eh, entre otras, pero muy justas todas y muy razonables. Sí. Y bueno, es una huelga que, que no se resolvía. Empezaron muchas negociaciones, no les hacían caso y el 27 de mayo, pues una, una manifestación muy numerosa desde, desde Pasaya, pues partió al centro de la ciudad para hacer llegar al gobierno civil esa tabla de reivindicaciones de una manera formal. Ya se sabían, porque había habido mesas, pero, en fin, para, digamos, llamar la atención... Y esa, esa manifestación fue detenida en el Alto de Miracruz, primero por el ejército, por el regimiento Sicilia. Uh -huh. Allí hubo un forcejeo, pero los manifestantes se abrieron paso, los militares les dejaron pasar. Dicen que, que no llevaban munición, que eran, habían, estaban destacados allí solo para amedrentarles. Uh -huh. Pero más abajo, eh, de, bajando el Alto de Miracruz, en la, a la altura más o menos del reloj de la Tegorrieta, estaba estaban unidades de la Guardia Civil que... Eh, sin más, es decir, hicieron fuego real contra la manifestación y murieron por lo menos ocho, ocho pescadores, seguramente más porque hubo muchos heridos de bala que, que fueron ingresados y en mis investigaciones yo solo pude… Eh, en la prensa de la época se, se, se consignaban esos ocho muertos, uh -huh. pero es posible que algunos más murieran. Y, en fin, ese fue lo que fue, esos fueron los hechos muy dramáticos y, seguramente, sin parangón en la historia de, de la ciudad de San Sebastián, que una manifestación, insisto, con reivindicaciones la, laborales y salariales muy justas de los pescadores fuera, fuera acribillada y murieran, murieran ocho o más, o más uh -huh. trabajadores.